empezar resolviendo eh, la primera parte de FISBAS. Es más, podríamos hacer las dos cosas a la vez. Bueno, eh, creé un nuevo proyecto de test solo para probarlo, para que esté separado. Eh, y creé una clase que se llama extensión, que la voy a hacer estática, donde voy a, a definir el método de extensión que, que me pide la consigna. Un segundo que abro la consigna, si la tengo a mano. Eh, puede fallar. Bien, dice crear una aplicación de consola, extender la clase, la aplicación de consola no la vamos a hacer. Vamos a crear un método que eh, Devuelve una string y se llama FizzBuzz. Entonces, nos pide que este sea un método de extensión de la clase eh, int32. Int32, que es el nombre de la clase. Le vamos a poner un nombre a ese parámetro que se va a llamar número. Recuerden que para poder... Eh, llamarlo como un método de instancia, a este método estático, tenemos que poner la palabra reservada, this, para decirle que va a ser esta la instancia con la que va a trabajar. ¿sí? Y dentro del cuerpo vamos a ver qué, qué hacemos. Vamos a cambiar el nombre a esto. Bueno, entonces vamos a ir con la eh, convención que hablamos hace un rato, o es sea, el nombre del método, eh, cuando digamos por el primer caso, ¿sí? Cuando es divisible por tres debería retornar eh, FIS voy a inicializar entonces los eh, valores que necesito para actuar el método número que sea divisible por 3 con 0 y 6 eh, y el string expected que eh, debería ser phis voy a eh, String actual. Siempre me pasa lo mismo. Agregar la referencia y el using biblioteca. Y que voy a comprobar, bueno, que sean iguales el valor que recibo y el valor que espero. Si yo ejecuto, esto lo vamos a cerrar, la anterior, ejecuto este test. Bueno, eh, acá está el error. Pongo que devuelva cualquier cosa así para que puedas volver a, a codear el método. A ver si ahora pasa. Bueno, este método no lo pasó. ¿Por qué? Porque no tenemos la lógica eh, en nuestro método. Entonces, usando esta metodología de TDD, escribimos primero la prueba y ahora vamos a escribir el primer caso, ¿sí? cuando el número sea divisible por eh, 3, vamos a... El número es divisible por tres. Eh, retornamos pis. Volvemos a nuestra, nuestro test, volvemos a ejecutar y ahora la prueba pasó, ¿sí? nosotros le mandamos un 6 y devuelve FIS, 6 es divisible por 3. Vamos al eh, segundo caso, cuando el número es divisible solo por 5. medio que me voy a robar este código cuando es divisible por 5 debería retornar PAS. El número va a ser 10 debería retornar PAS. Ejecuto la prueba. y la prueba no pase ¿sí? volvemos a nuestro método escribimos lo mínimo para que pase la prueba volvemos a ejecutar y paso vamos con el siguiente caso entonces cuando es eh, divisible por 3 y por 5 cuando es divisible por 3 por y 5 debería retornar FISBAS. El número va a ser el 15. Lo esperado es FISBAS. Ejecutamos la prueba. Son los pasos de TDD. La prueba falla. Vamos al código. Y eh, bueno, escribimos lo necesario para que. Eh, esto pasa a es decir string, eh, resultado de lo que está. Y retornamos resultado. Vamos a ver si eso que hicimos funciona. Bien. Y efectivamente funciona. Cuando el número es 15, que es divisible por 3 y por 5, me devuelve FISBAS. Eh, vamos al último caso, que es cuando no es divisible por 3 ni por 5, cuando no es divisible por 3 eh, ni 5 debería retornar el número, eh, yo le paso por ejemplo el 4 y lo que me debería retornar es eh, número punto string. string. Le paso el 4 que no es divisible por ninguno de los dos y me debería devolver el mismo número en, en string. Mm, Vamos bien. Bueno, voy a agregar un if más. Si sí, sin llaves, como le gusta a Mauricio. Eh, string. Re recién recién lo, vi. lo vi. Dije, no, ¿cómo no. que lo está haciendo sin llave después de todo lo que dijimos el otro día? No. Bueno, para mí es peor esto, cuando hacen ahí todo junto. Y ahí se nota más igual, que bueno. No, no no sé qué es peor Pero bueno, como ven eh, Depende mucho del criterio de cada uno no, no es una cosa que esté así tallada en piedra Si no es divisible Por ninguno de los dos o sea, no, Nunca entró en ninguno de estos dos If Voy a preguntar si, si el stream Está vacío Y eh, voy a guardar el número en string sí, número punto tu stream. volvemos a ejecutar y pasó pasó todas las pruebas ¿sí? si quieren ejecutamos todo de nuevo y ahí pasó todas las pruebas cuando Hace un check que está como más clarito, es que la prueba se ejecutó, la prueba que se ejecutó antes. Cuando el check está como bien pintado es que todas las pruebas se ejecutaron. Y así de sencillo resolvimos los dos ejercicios en una y practicamos un poco esta metodología que es TDD, que propone hacer primero el test, escribir la lógica del método, probar y y trabajar como en ese en ese ciclo alguna duda otra solución alguna pregunta de algo